This meeting is being recorded. Vale, vale. Eh, si, me, si podéis decir vuestro nombre, en qué entidad estáis y qué rol tenéis, o sea, es una rueda rápida de, de presentación, que si también nos situamos, os diré nombrando, ¿vale? Ya, ya. ya, ya. Eh, Daniel. Hola, muy buenas. Mira, pues yo soy compañero de aquí de Agresta Cooperativa y estoy en el Departamento Administrativo Financiero, junto a alguna compañera más que hay aquí. Igual también estoy el Consejo del Mercado Social de Madrid. Si Gracias. ¿Eh, Pablo. Hola, pues eh, yo formo parte de la Tercera Pata, que es una asociación de Bilbao, pequeñita, que nos dedicamos también a trabajar la sostenibilidad económica en entidades sin ánimo de lucro. Entonces, pues también con ganas de escuchar eh, otra versión de lo que muchas veces nosotros trabajamos. Bien, gracias. ¿A Esteba? Sí, yo soy Esteba de, de Asís, una entidad del tercer sector eh, en Barcelona. Y, y bueno, en definitiva me tenía mucha curiosidad por el curso pues, pues para refrescar uh, temas y, y bueno, y estar, uh, y estar al día, no, en la, básicamente en la parte de la gestión. Gracias, uh, María Cristina. Sí, hola, ¿me oís? Sí. Sí, hola, yo mira, yo soy de la Universidad de Barcelona y sí. bueno, estoy aquí porque me interesan todos los temas de economía social y también de las finanzas éticas. Muy bien, gracias. Uh, Eva. Hola, buenos días. Yo soy de la cooperativa Solenco, nos dedicamos sobre todo a proyectos de... Energía fotovoltaica y eficiencia energética aquí en Madrid. Y bueno, en realidad llevamos muy poquitos años, somos muy jovencitas y tenemos mucho que aprender de, de todos estos temas. Muy bien, gracias. Uh, Carmen. Eh, hola, soy la única Carmen, ¿no? <ríe> Por lo que veo. Eh, bueno, yo soy de... De Agresta, Sociedad Cooperativa, compañera de Dani y de alguna compañera más que hay hoy en la sesión. Y nada, como ha dicho Dani, coincide que pertenecemos dentro de la cooperativa al Departamento Económico Financiero de Personas. Bueno, un poco todo el tema este que, que hoy mismo ¿no? también vamos a, nos vais a ir aportando ¿no? y que nos va a venir también muy bien. Pues. Y, y nada, así que muchas gracias por la formación y, y nada, y adelante. Gracias. Vale, gracias, eh, Belén. Hola, buenos días. Yo soy también de Agresta y soy compañera de Dani y de Carmen y estoy en el Departamento Financiero Económico. Buen día, gracias. Gracias. Uh, ¿Poli? Aquí está escribiendo. Un técnico emprendimiento, espera que lo leo. Un técnico de emprendimiento en la gente de desarrollo del de la SOA. Estoy con el equipo fijo de mi puesto de trabajo, sin cámara y sin opción a micro. Traté de comunicarme por el chat. Gracias por la formación. Vale. Zaskun. Eh, Hola, eh, yo trabajo en Caritas Vizcaya, eh, concretamente en, en temas de gestión de la financiación y de diseño de proyectos. Sí, gracias. Ah, ¿Y Pilar? Bueno. Hola, buenas. Eh, soy compañera también. Le, me complace también encontrarme con mis compis de Agresta. Eh, yo no estoy en el departamento financiero, sino, bueno, agradecida para el resto que no nos conozcáis, somos una consultoría forestal principalmente, eh, extendida hacia nivel nacional y yo ahora mismo estoy ubicada en Cuenca y me dedico más a la parte eh, técnica de proyectos, pero soy una sociedad recién incorporada y la verdad que estos temas eh, están muy bien conocerlos también no solo dentro de la empresa, sino, sino fuera. Entonces, para mí creo que va a ser muy fructífero. Gracias. Vale, gracias. A ver, ¿alguien que se ha conectado último momento? Ah, mira, José. José, estamos haciendo una rueda de presentación de cómo nos llamamos, de dónde somos y qué rol o cargo tenemos en nuestra entidad. Si quieres presentarte. Vale, pues buen día. Soy José Romero y hago parte de la cooperativa La Tregua en, en barrio de Gracia, en Barcelona. Eh, y me encargo un poco de producción de contenido, de creación de programas de formación, eh, in, pro, proyectos de intervención y de investigación eh, en ciencias sociales, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues ya hemos acabado la, la rueda de presentación. Pues comparto pantalla y ya os voy contando un poco cosillas. A ver... Vale, veis bien, ¿no? que Aquí Vale. Un momento, ¿eh? Que me estoy poniendo que os vea bien. Y ahora empiezo. un momento. Vale. Vale. Entonces, bueno, por lo que me ha dicho Elena es la última sesión. De, de, de estos uh, cursos de formación. Así que eh, y hoy os voy a contar sobre gestión económica eh, específicamente en entidades de la economía solidaria. ¿no? Eh, y tercer sector, bueno, hay como muchos ámbitos uh, similares, sobre todo lo que se considera como cooperativas o, o asociaciones con, con valores y con retorno social. Vale, aquí es un poco el horario que, que tendremos, eh, la, a las 10, pues es lo que hemos dicho ahora, ¿no? De presentación, de 10 y cuarto a 10 y cuarenta. pues contaré un poco quién son, cómo es la postro, un poco alrededor de la economía solidaria, ¿no? La postro es una entidad que forma parte y cómo lo gestionamos, la postro. Eh, en todo, yo me yo utilizo la apóstrofe como ejemplo para contar varias cosas. Esto también es importante tener presente que no es como eh, un ejemplo, consideramos, pues, bueno, llevamos 26 años de historia y, y estamos contentas con las donde hemos llegado, pero lo importante es que cada entidad eh, llegue a sus propias conclusiones, las que sean, y a veces serán similares o diferentes. Pero bueno, también está bien cómo compartir, ¿no? En nuestro caso. Entonces, a las 10 y 40, eh, haremos como un mini debate, será una rueda rápida, ya os lo contaré, sobre eh, ideología y economía, o sea, cómo, cómo lidian entre ellas, ¿no? Y a las 10 y 55... Y empezaremos lo que sería gestión económica en, strict, en sentido estricto. También es verdad que es importante eh, la parte previa de un poco cómo nos gestionamos, porque según cómo nos gestionemos, las decisiones económicas serán de un tipo o de otro. ¿no? Entonces va un poco todo ligado. Así que, bueno, primero os voy contando lo del apóstrofe algo un poco de la presentación, voy a buscarla. A ver, es una presentación comercial, eh, pero bueno, es la que teníamos a mano. Y, y la enseñaré rápido. A ver. Vale, la postrug. La postrug, somos ahora mismo unas 12 personas. Hay como tres grandes áreas: diseño, texto y periodista, y una área de apoyo en la que estaría yo, como temas económicos, números tal, y la comercial. Vale. Y entonces, pues todo este equipo, que lleva es desde el 1996, así que ahora pues, estamos hace 126 años, pues hacemos proyectos de comunicación social, creativa, una agencia de comunicación o de marketing, para entender, ¿no? Pues estas son las áreas que os comentaba, aparte también la formación y aparte web, programación. Hace más de 20 años es un proyecto, una cooperativa, cooperativa de, de trabajo. Y en general, casi todas somos socias, menos algunas que están o de sustitución o nuevos perfiles que están entrando y, y tarda un par de años en valorar si entran como socios o no. Nos gusta aprender lo que hacemos. Bueno, pues una presentación comercial igual la pasamos un poco eh, rápida, pero vaya. Valores cooperativos, ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, bueno, un poco los valores ¿no? que tenemos. Valores cooperativos. ¿Vale? Y también a nivel laboral, pues, honestidad transparencia, responsabilidad social, preocupación por los demás y el entorno. Yo también lo contaré en la presentación. Estamos en varias redes, ¿no? Bueno, vale. y ahora os presento, os enseño un poco rápido como proyectos que hemos hecho para que os hagáis una idea, ¿no? De la estética, a veces es una estética más punk, otras veces más formal, pero bueno, es que... Son proyectos, lo interesante es que es un poco proyectos holísticos, ¿no? Que se hace desde la del texto, el naming, los lemas, el diseño, la estrategia de comunicación, como todas las áreas siempre van funcionando un poco a la, a la par. Un poco de ejemplos, ¿no? De esto. Cita a Claro, hay diseños en este caso que estaban como por toda la ciudad de Barcelona. Algunas cosas que hemos hecho pues han tenido como bastante éxito, ¿no? Otros temas de procesos participativos, temas de LGTBI, género, que trabajamos bastante. Web de asociaciones, eh, entidades, campañas, otros web. Bueno, más o menos aquí ya os hacéis un poco la idea de, de nuestro perfil, ¿no? De actividad económica que hacemos, Así que recupero la presentación y sigo pantando. Vale. Vale. Entonces, en general, seguro por lo que habéis contado, todas ya formáis parte del, del sector, de la economía solidaria, así que más o menos ya lo tenéis todo por la mano, pero también como. No, bueno, vamos a contarlo de cómo se considera, en nuestro caso somos una empresa, una cooperativa, ¿vale? Entonces, como empresa, eh, en, el, en, en la teoría liberal, que sería como el otro extremo, normalmente las empresas se consideran como una caja negra en que no se ve lo que hay dentro y lo que importa es el mercado, ¿vale? Y el mercado determina todo, mercado de trabajo, de... De servicios, de productos, y entonces el precio del mercado es lo que hace que esta empresa tenga que ajustar muchas cosas, pues los salarios o explotación, muchas cosas. Pero en la, en la economía liberal clásica no entra. En, en cambio, en nuestro caso, en la economía solidaria, importa las dos cosas, o sea, lo que pase dentro y lo que pase fuera. Y de hecho, es como el circulito este rojo en discontinua. Eh, esto es como el límite de la empresa, pero es continua porque está en permanente vínculo con el exterior, el interior. Hay, hay algunas cosas similares no de temas de. De mercado de pues, ofrecer un servicio que sea competitivo y tal. Pero claro, todo este servicio tiene que tener un sentido social eh, y gracias a que entra el dinero, pues. Se mantiene la entidad. Internamente, pues, como las grandes cosas que se hacen dentro de la empresa, es producir y vender, gestionar, que es gran parte de lo que contaremos hoy, cuidarnos mutuamente, o sea, este factor no solo económico, sino social del colectivo, eh, renovarse. Aquí también un tema como de innovación, que también va muy ligado a, a este sistema mercado. O sea, eso ya lo hablaremos después, pero digamos que, así como hay otras teorías económicas en que hay pues, todo el ámbito de la, de, la, de la ideología socialista en varios sentidos, que la economía está planificada, la economía solidaria, reconoce el mercado, también cree que se tiene que vigilar mucho, o sea... Tiene que ser productos de, de calidad, de economía social, social, que no sean contaminantes. Un mercado muy acotado, pero que si hay visto, no, un mercado, ¿no? Y entonces el lo de renovarse, pues ya forma parte de este factor estar en un mercado. Porque las cosas van cambiando y entran otros actores y en, la cosa también es que cada vez se, ha, se hagan mejor ¿no? las cosas. Y entonces distribuir resultados, que también lo contaremos después, hay, esto también es como muy importante, o de hecho, es de las cosas más importantes. En una empresa capitalista, el objetivo, primero, obviando casi todos los otros, es repartir resultados, o sea, los beneficios. ¿Y por qué? Porque hay un socio capitalista que invierte y a la, cuando se acaba el año quiere un rendimiento. Y todo esto determina todo lo anterior que hemos contado. Y si se puede, se cuida la gente, y si no se, no se cuida, o el producto, o lo que sea. Entonces, en este caso, los resultados en una empresa de economía solidaria, pues, pues, son un bien social. O sea, por ejemplo, en nuestra ocasión, lo contaré en la post nuestro objetivo es beneficio cero. O sea, la cosa es que la actividad funcione de, para sueldos, sueldos dignos, y ya está. No necesitamos un crecimiento constante. Necesitamos que el negocio nos salga bien. Eh, aquí la lista esta que os contaba, uno de los resultados es la producción de bienes y servicios socialmente útiles y aparte el tema excedentes, beneficios, pues puede ser para, para aumentar el so, el, los sueldos ¿no? de las, las sociedades de las trabajadoras, para reforzar la entidad, eh, para años que pueden salir peor y para la sociedad eso ya os contaré en apostrof y otras entidades tenemos hay sistemas de eh, horas sociales donaciones tal. entonces en nuestro caso que es una empresa una cooperativa que funciona bien queremos que otras cooperativas otras entidades de la economía solidaria vayan bien por qué porque este factor pues de conciencia no del entorno y entonces pues esa sistema de donaciones y más o menos de esto y que centrarnos en la parte de... Y ya, ya acabo con esto. Es... O sea, la, la, la, la importancia, y esto yo no entraremos mucho en esta sesión, pero claro, la, la, la entidad, por ejemplo, la se basa en las capacidades, los deseos, los valores y los principios de las personas que lo conforman. E intenta cumplirlos, no los deseos, y eso mezclado con las capacidades que tenemos. Y todo eso genera un modelo de generación de valor, que es eso, generar un producto que la gente pues, le interesa, y lo compre y, y, y se puedan cumplir pues, todos estos deseos, valores, y... Bueno, más o menos este es el mapa. Vale, y aparte de la estrategia y tal, que yo creo que lo habéis contado en la sesiones ¿no? Ah, sí, bueno, simplemente señalar que la estrategia, yo todo lo que os contaré, es cuando la estrategia está marcada, o sea, es como la gestión ya la ejecución, o sea, como para situarnos, ¿no? Hay un poco de estrategia, de planificación económica, pero la estrategia más a medio o largo plazo ya se da por, por preparada por, la, por los otros actores de la entidad. Vale, entonces, gestión de una entidad. Os contaré como los espacios de gobernanza que tenemos aquí a la posta, ¿vale? Eh... Hay como tres maneras de reunirnos, incluso podríamos añadir una más, pero el día a día son las asambleas mensuales, en que se siguen los debates, bueno, seguimiento, debate y decisión de los temas claves de la cooperativa, económicos, que yo os pondré un ejemplo de una, de una presentación de asamblea económica, otros sea, objetivos, plan de trabajo, emocionales, y en nuestro caso es solo socias. Y funcionamos por consenso y consentimiento. O sea, o sea, eso lo contaré en general hasta hace poco. Consideramos que funcionamos por consenso. Se hizo como un pequeño debate de que el consenso no existe, sino que el consenso se genera cuando la, la gente que se opone a las cosas pues consiente o confía. Entonces, bueno, en las estrechas funcionamos por consenso. Y Vale, entonces hay reuniones semanales, de tipo laboral, con todas la, las socias asalariadas y becarias. Eh, eso son es las reuniones semanales, así como para hacernos una idea, es una hora a la semana, los lunes, hora, hora y media. Y las mensuales sí que es un día al mes, una mañana, como de nueve y media a dos o así. Y el peudret, o sea, como de pie, es como de decisiones urgentes. Entonces, si no sé si una decisión no puede esperar al lunes. Pues se convoca a toda la gente que hay allí mismo se dice, bueno, breves, pero de hecho hace poco, también para como más ejemplos, ¿no? la semana pasada hicimos uno, creo que era el primero de todo el año, de que una asalariada está muy estresada con un, un proyecto y entonces colectivamente pues convocamos este pie de progred, era un proyecto clave para la cooperativa y cómo lo hacíamos y entonces pues encontramos la manera y con, en diez minutos, un cuarto de hora, se quedó más tranquila y todo como, tío, como para, como ejemplo. ¿no? Y aparte de las asambleas mensuales, pues habría pues, las, todo lo que sería el, el inicio del año. El, el plan anual y el presupuesto y tal, que ya os contaré después. Pero bueno, es como el día a día. Y aparte, y la estructura formal, hay el consejo rector, que no tiene, no tiene poderes, es solo para firmar papeles, en nuestro caso. Y de las 12 personas que somos, pues sé que se, cada dos años se, se cambia y entonces se busca la persona más adecuada o que tenga ganas o así. Y es la que está coordinando conmigo en la cooperativa. Yo no me voy a decir que soy como coordinador en la sombra, porque claro, como llevo muchos números, así que en realidad la, la karma en nuestro caso es la coordinadora. no Pero muchas veces me consulta a mí o yo le consulto a ella, porque... Entonces, es quien tiene la visión un poco general y quien se asegura de crear, pues, el orden del día de las asambleas, de que toda la dinámica funcione. O sea, poder de decisión, poco. veces ¿vale? que alguna cosa es para aquí y para allá, pero en general todo se decide en asamblea. Y las coordinadoras de área, que sería lo equivalente por área. Vale. Bueno, esto es Leo... Antes de contaros esto, hemos tardado 25 años en tener un reglamento de régimen interno. Estamos muy contentas. Por fin este año lo tenemos. O sea, de hecho lo teníamos, pero como de memoria. O sea, la gente sabía cómo funcionaba la post. Pero ahora es el primer año que lo hemos redactado. Y bueno, nos sirve. Ahí está y hay que modificarlo. Y ahora os leeré una cosa que de hecho lo copiamos de una cooperativa que nos pasó un modelo. De bueno, su reglamento de régimen interno y acto, y nos gustó mucho y lo copiamos de exacto. Y entonces, ¿cómo nos organizamos en el trabajo? Y dice: nuestra organización es horizontal y se inspira en el sistema de vuelo de las aves migratorias basadas en una organización de no existe ningún tipo de jerarquía, sino un sistema de relevos en función de los objetivos propuestos en el momento de las competencias que entran en juego para conseguirlos y de las fuerzas y posibilidades personales del momento en el que se plantean. Se trata, en definitiva, de un ecosistema de colaboración que socializa la responsabilidad, donde se equiparan capacidades y, priori y priorizan según el momento más idóneo. Se evitan personalismos y se multiplican las fuerzas. Vale. O sea, esto es más o menos como nos organizamos. O sea, ahí también... Estamos como muy atentas a que no se generen como roles de poder. Tampoco diremos que no existan, pero intentamos que los que hayan sean como a favor del colectivo, no, especial, ¿no? personalismos. ¿vale? Más o menos para, para filtrar. Vale. Y esto sería una... Tiene que ver también con el presupuesto y todo lo que hablaremos, pero hay como unos derechos económicos que se han ido decidiendo a lo largo de los años, y como señalar que justamente por yo, eh, como ejemplo de, de quien lleva los números, la economía, tal, tengo que llevar a cabo decisiones colectivas que se han tomado. Y estos serían como unos ejemplos, ¿eh? creo que después os contaré algunos más, pero uno que de hecho estamos muy orgullosas de esto hace como un par de años que tenemos salarios equitativos esto si queréis entrar con más detalle hay un post en nuestro blog en catalán pero también lo podéis traducir con Google Translate que cuenta un poco nosotras desde el, desde el 96 bueno la postu eh, había todo, todas cobramos igual cobrábamos igual y era como la cosa de referencia. Había una noción de democracia y de que al final si estás trabajando cada día no hay por qué cobrar diferente Pero desde la pandemia, y hace un par de años, eh, empezamos a debatir que no era del todo justo cobrar igual. Porque hay gente que si tiene cargas familiares si vive sola o así. Eso lo cuenta muy detallado el artículo. ¿eh? Entonces dividimos las personas con necesidades básicas medianas y elevadas. Y entonces las que tienen necesidades medianas pues son 100 euros más al mes, limpio, y elevadas 200. Vale. Esto que nos sirve como aplicar los valores y, y de hecho la gente que tenía necesidades elevadas tenía problemas económicos y eso ahora se ha resuelto bastante. Pero aparte, por una... O sea, yo, por ejemplo, cuando intentábamos hacer el presupuesto anual, siempre había una presión al alza de los sueldos, con la gente que tenía necesidades elevadas. Y como todos los sueldos eran iguales, pues había una presión de todo el conjunto a subir el sueldo. Eso significa poner presión a precio de venta y todo esto. Y ahora que se ha como desequilibrado en el buen sentido los sueldos, esa presión ya no existe tanto. O sea, si. Si hace unos años se subía el sueldo un 10 o un 12%, también se venían de sueldos muy bajos, ¿eh? Ahora el año pasado se subió al 2% porque con este desequilibrio ya funciona. Ahora con una IPC tendremos que subir más, pero vaya. Ya como ha estabilizado un poco esta presión de, de, de, de la subida del sueldo. Otros derechos económicos que tenemos pues es el derecho de maternidad y paternidad, que alargamos dos meses lo, el, el derecho legal. Lo no pagamos desde la cooperativa, la vacía médica, pues un 100% del sueldo, por lo que voy sabiendo, está bastante finalizado en la economía solidaria. Vacaciones, pues 32 días. Y puentes, pues en nuestro caso, eh, cuando hay puente, um, pues hacemos directamente festivo el lunes o el viernes que toque. Entonces. Bueno, esto ya lo íbamos decidiendo cada vez y ya se ha puesto en el reglamento de Resident Etern y si la gente no gasta vacaciones. Horas sociales, pues cada cada persona pues tiene 25 horas al año para destinar a lo que cree conveniente, después pues lo cuenta un poco y tal, pero el sueldo de la cooperativa. Donaciones, eso lo vamos decidiendo cada año, pero más o menos de referencia 1.000 euros al año y ya os contaré después que si no se... Si no se si han dedicado todas las horas sociales eh, tenemos que dar más donaciones. Hay como un, una fórmula ahí para asegurar el retorno social. Y aparte hay como un tema de cohesión que habíamos perdido en la pandemia, pues tuvimos problemas internos, el tema online, el tema de no vernos. Y ahora estamos como sobre todo este año haciendo mucho esfuerzo de comer juntas cada mes. Talidad anual estar, tener muy presente de que tenemos que estar pues más presencialidad en nuestras oficinas estamos como rehaciendo un poco cosas que se habían roto no con pues el tema del teletrabajo vale ahora eh, os quería proponer no será bien bien un debate sino igual que cada una comparta también eh, cuando cuando intervengáis. Yo creo que, bueno, la, la rueda rápida, si tenéis alguna duda, también preguntarla, ¿eh? aparte de, de, de, de describir cómo lo veis. Había, sobre todo con, con Elena, por ejemplo, cuando estábamos preparando esta sesión, no sé si era en agosto o septiembre, eh, ya veréis que la, la bibliografía, pues hay como una cosa que me dijiste, ¿no? que era como muy ideológica, no la, la, la bibliografía. Y entonces, bueno, me dio para reflexionar. Y esto es lo que os quería como compartir o ver qué veis. Si, normalmente la economía y otros ámbitos, yo que sea la medicina o así, en nuestra sociedad se ha se ha convertido como una especie de cosa mágica en que ya hay unas maneras de calcular y no hay ideología, ¿no? No son discutibles. Si se tiene que vender más barato, más caro, no es discutible, o pues etcétera. Pero eh, bueno, nosotros en, eh, en la post y en, en muchas entidades de la economía solidaria tiene un factor ideológico. O sea, nosotros creemos, en, o sea, somos, por ejemplo, anticapitalistas, creemos en una transformación social e intentamos, dentro de lo posible, pues, pues ir aplicando pues, los valores que tenemos, tanto a nivel interno de sueldos como de productos que ofrecemos, o, por ejemplo, hemos... Eh, de, descartado trabajar con, con según qué clientes bueno y que y, eh, y sobre todo eso también lo hablé mucho con un compañero que es el que nos lleva al tema de la de los impuestos claro esto uh, ya lo veremos pero digamos la estructura eh, básica del, del presupuesto las cuentas de pérdidas y ganancias todo esto es un estándar son herramientas que podríamos decir capitalistas o económicas o de economía clásica, pero estas las utilizamos. La diferencia está en que tomamos las decisiones clave, las, de las tomamos colectivamente. Aquí hay un poco la, como la diferencia principal. Y entonces hay, hay la, la, las decisiones económicas la, no las toma ni, lo, ni los socios capitalistas, ni el gerente, ni nada. Las tomamos todas, ¿no? Y eso determina que hay unas decisiones y no otras. Entonces, por eso, eh, yo creo que no sé si queréis comentar a alguna, como lo veis, este tema de si la economía tiene ideología o no, o cómo lo hacéis en vuestra entidad. O bueno, si, si alguien quiere comentar cosas o, o también hacer preguntas de lo que he contado. Yo quiero hacer una pregunta, sí, la verdad. Viene <ríe> la pregunta porque nosotros estamos justo en, voy a decir, en el proceso eh, justo al revés. Teníamos estos salarios equiparados y estamos ahora en el proceso de cómo diferenciarlos. Entonces, yo eh, te he oído por necesidades y digo, ostras, esto qué complicado. ¿Cómo mido yo o cómo medimos las necesidades de cada una? ¿Cómo, son, ¿Cómo juzgo yo? ¿Cómo hago yo de jueza de si esto es necesario? Si esto no es necesario, quién establece esa, esos tres eh, ¿no? departamentos o de esos tres fórmulas sí, sí. que habéis establecido. Sí, no fue fácil, ¿eh? O sea, a valorarlo. O sea, el factor principal es que. Eh, mm. No queríamos entrar en las intimidades o a juzgar la vida de cada uno. Claro. O sea, a grandes trechos. Hay una que tiene una hija, por tanto cobra 100 euros más al mes, pero se compra un iPhone. Entonces, <risa> un iPhone de 500 euros o de 600. Y con otra gente que tenemos un teléfono muy sencillo. Yeah. Claro. Entonces, acotamos mucho no debatir. O, por ejemplo, hay una que cobra necesidades elevadas como si fuera una una madre soltera, pero no lo es. Su marido le cuesta mucho encontrar trabajo o prefiere trabajar de unas cosas u otras. Entonces no hacemos eso y nos fue muy bien un informe del Área Metropolitana de Barcelona que clasificaba las familias por tamaño de familia y número de sueldos en una casa. ¿no? Entonces, con eso nos fue muy bien para, y además decía como el sueldo ideal que tendría que tener una persona para sobrevivir en la área metropolitana de Barcelona. Entonces, cogimos los mismos parámetros: tamaño de familia, y por ejemplo, hay una cosa que yo tenía más dudas: que es que una persona viva sola, se le convierten las necesidades de básicas a medianas. Entonces, Ay. ahí podrías juzgar si vive sola, pues que cara, o que comparta piso, o que se busque pareja, pero, por ejemplo, tiene una connotación feminista. O sea, hay mucha gente que tiene que vivir con su pareja por temas económicos. Entonces, si hay un apoyo desde la cooperativa de que esa pueda independizarse, no es el caso ¿eh? que ha pasado en apostrof, pero sí. pero valdría la pena dar ese apoyo, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos de esto, ¿no? De, en el blog está como bastante bien contado y aparte hay como un análisis que hice aparte, como de cinco o seis páginas de economía feminista, uh -huh. Así que, eh, si quieres léetelo. Pero, y ya que, ya que comentas, Sonia, eh, tú esto de la ideología y la economía, ¿cómo lo ves? Pues creo que está de la mano, sobre todo en este mundo de las cooperativas. Tú decides cómo quieres generar tu modelo de empresa y entiendo que cuando eliges una cooperativa es para tener este tipo de... Esto es bajo mi punto de vista, eh, equidad en el salario, en... Pues buscar eh, fórmulas que compensen, eh, para que haya más mujeres tomando decisiones, para que. Bueno, supongo que sí, que apuesto por otro modelo. Pero por eso me meto en una cooperativa a trabajar, ¿no? Me meto en, o intento trabajar en una cooperativa, no en una de estas empresas internacionales donde soy un número. Aquí tengo voz y voto, decido hacia dónde quiero construir. Pues sí, creo que va de la mano del todo. Tanto, pero para un lado y para otro, ¿eh? yo creo que al final este tipo de que es muy político, que es una opción política, de hecho. Claro. y una cosa que no había comentado es que las empresas clásicas capitalistas también tienen ideología. Claro. O sea, que eso muchas veces se obvia pero que un jefe cobre tres veces que su asalariado, justamente lo ha decidido el jefe, eso es ideología. Pues ya que la otra persona vale menos, o no ha necesitado el dinero, o lo que sea. Entonces, claro. que a veces parece como una cosa como, sobre todo en temas de numéricos, parece como que cuando pones números todo está clarísimo. Y dices, no, no, no, hay que analizar todo, ¿no? Total. Uh -huh. No sé si tenéis algún otro comentario o pregunta. Bueno, soy, soy Pablo. Eh, nosotros en, en la tercera pata es verdad que trabajamos mucho el concepto de sostenibilidad económica. Y lo, y lo enfocamos hacia eh, un poco que el objetivo de una empresa, de la economía social y solidaria, eh, debe ser maximizar su objeto social, ¿vale? Para el cual eh, fue creado, pero eh, siempre eh, respetando unas condiciones dignas, tanto de las personas que están dentro como las que están fuera, ¿no? Entonces, eh, en ese momento es un poco como que le damos todo el valor del mundo a la parte económica y queremos trabajarla porque creemos que es algo que a veces nos da mucho apuro en las economías, en las empresas del tercer sector, eh, nos da mucho, mucho apuro hablar de ello y entrar al barro de, de lo económico, eh, pero nos ayuda mucho como colocarlo siempre al servicio del objeto social. ¿No? Entonces, eh, si yo quiero seguir haciendo durante 26 años eh, en lo que aporto a la sociedad tengo que tener una gestión económica que me permita eh, llevarlo a cabo ¿no? y no quemarme por el camino y no, eh, y, y no acabar eh, pues eso, eh, reventado, quemado y unas condiciones que yo misma me, me sostengo. ¿no? Un poco, eso, es, eso es un poco lo que nos ayuda a hablar de la parte económica sin complejos, ¿no? porque la, la colocamos a, a, al servicio de, claro. del objeto social. Sí, esto, yo me acuerdo, yo entré en el apóstol hace cuatro años. No, tenían, tenían una... Lo tema económico lo llevaba toda una gestoría, bastante. No lo llevaba del todo bien. Y cuando entré, eh, me dijeron en varios pasillos, mucha gente me decía, métenos caña. O sea, hubo, me llamó mucho la atención. De hecho, también cuadra con mi personalidad. O sea, aparte de, de buena persona, eh, si hay que meter caña, lo meto, pero también con mucha estima y con, teniendo en cuenta también la situación personal de cada persona. ¿eh? o sea, Si alguien tiene una semana mala, no le voy a meter caña. Pero me lo pidieron mucho. Y entonces era un poco era muy interesante el nivel de madurez que había llegado la post -true, de entender que tenían que ser como muy estrictas con los números, con la productividad que os contaré después por los resultados, por lo que tú decías, por la, el, objeto, el objeto social, ¿no? Entonces a veces es un poco duro llegar a esta conclusión de que hay que ser todo lo económico. Eh, el tema de la productividad también es un debate, ¿no? ¿Ser productivista o no? Pues, pues depende, ¿no? ¿Para qué? ¿Para comprarse un yate o para hacer una sociedad mejor? Bueno, son debates es que, que mucha gente los tiene, ¿no? Entonces, bueno, es ese equilibrio delicado, ¿no? Ser anticapitalistas y, y ir a por el dinero, porque el dinero pues también se necesita, ¿no? Entonces es como una cosa graciosa que tenemos cada día, pero bueno, más o menos lo tenemos cuadrado. No sé si queréis hacer a, algún comentario o pregunta o así. Yo sí que tenía una, Adrià. Eh, primero, cuando has hablado de las horas sociales y las donaciones, ¿O eso a, ¿a qué te refieres? ¿Cómo, cómo va? Vale, o sea, eh, eh, nosotras ya calculamos, para que todo salga bien, que cada una puede dedicar 25 horas al año, más o menos, a, a su activismo, así simplificando. Entonces, hay dos opciones. O como el activismo personal. Yo, por ejemplo, tengo un huerto del... voy al huerto del barrio y si me toca una reunión con el distrito a las 10 de la mañana, pues igual, eso serán horas sociales, ¿no? Pero también a veces se hace como acciones colectivas. De creemos en este proyecto y ponemos 10 horas sociales cada una y... ¡Ay! Se está acabando la batería. Un momento, ¿eh? Un momento, que no sé si tengo batería. No. A ver. Ah, vale. Ahora, vale, perdón. Ya lo sigo contando. Pues esto, lo de las horas sociales puede ser o a nivel personal o a nivel colectivo. Todo venía desde el principio de que se quería dar un retorno social, pero al principio no había dinero para dar donaciones. Entonces, mínimo dar horas. Después, con el tiempo, pues tenemos más capacidad de, de dar dinero. Y, y ahora hacemos las dos cosas. O sea, hacemos donaciones y hacemos horas sociales. Así que el cálculo es que entre la, eso lo tenemos que revisar a, a, a final del año, entre las horas sociales, que lo cambiamos a precio-hora, para hacer una proporción como de dinero, más las donaciones, tienen que ser el 1% de los ingresos que tiene la post, vale Y esto, en nuestro caso, nuestra facturación es alrededor de 600.000 euros al año, así que las donaciones son unos 6.000 al año. ¿vale? Y el, bueno es como una cosa que consideramos necesaria. Y a lo largo del año también van saliendo como necesidades que nos piden crowdfunding o apoyos y vamos valorando. Muchas gracias, Adrián. Si tenéis más preguntas, Hola, bueno, yo eh, bueno, soy compañera aquí de Agreste y como te ha comentado Sonia, eh, es que estamos justo en este momento en donde parece que vosotros habéis pasado anteriormente y habéis tomado unas decisiones eh, al respecto y es que bueno, pues es, es curioso ¿no? saber también porque a mí se me, se me enciende mucho así el, el, el espíritu cuando, cuando te digo en ese sentido, eh, primero, porque por la decisión de poder valorar los distintos puestos y luego todo esto unido, además, al tema de la productividad. Creo que uno de los problemas gordos también que nos pasa a, a nosotros, o sea, por lo que he entendido, vuestra diferenciación salarial se basa en las necesidades económicas que pueda tener interna. ¿no? Lo que pasa es que eh, parece ser que nosotros lo estamos también enfocando, unido de la mano con el tema de la productividad, pues un poco en ese sentido en el que cada grupo lleva unos determinados proyectos y entonces en, en base al beneficio que pueda tener esos proyectos ha o sea, todo unido también en la efectividad y en la eficacia a la hora de trabajar. Eh, entonces eh, resulta... Eh, eh, primero la pregunta era ¿cuánto tiempo lleváis con esta diferenciación? Y si eso no ha generado... no, no Por ejemplo, particularmente una de mis inquietudes es saber eh, si esa diferenciación... Eh, rompe de alguna manera esa cohesión que teníamos en la cooperativa de todos respondemos a una, porque en el fondo eh, estamos aquí, es verdad que el sueldo es importante, eh, el sueldo es base, pero también el compromiso que tenemos, no solo con los proyectos que hacemos, sino con el conjunto eso para mí es otro valor añadido a este tipo de, de formas de organización de trabajo. Entonces, no sé si esa diferenciación salarial también da lugar a romper el esfuerzo, romper el, eh, el compromiso que tienes con el equipo. Es bueno, tú eres el que coordinas, estás cobrando más por ello. En nuestro caso, si hay una diferenciación salarial también por esa parte de responsabilidad, eh, no sé, es, es, esta parte ¿cómo, cómo, se, cómo se soluciona, si en vuestro caso ha tenido, ha tenido ese, ese efecto. Vale, mira, esto que lo que tú dices de la productividad, eso lo contaré después. Nosotros tenemos un control muy estricto de la productividad de cada una, de cada proyecto colectivo. Y el punto de partida es que todas debemos cumplir nuestro objetivo de productividad. vale Entonces, ese objetivo de productividad que se presume y en general se cumple por cada una, pues eso ya llevaba a la conclusión de que cada una tenía que cobrar igual, ¿vale? Porque todas tenemos el mismo nivel de exigencia. Sí que pasa que algunas veces alguien produce más y otras menos, pero por suerte esto va variando, no siempre son las mismas áreas ni las mismas personas que tienen un año bueno. Entonces, como va variando, al final esa visión colectiva es que el resultado salga y si un proyecto sale bien o mal, somos muy... Complexivas, ¿no? Tampoco no entramos a ser muy estrictas si el conjunto funciona si el conjunto falla, pues igual nos tenemos que apretar el cinturón y trabajar un poco más. Y por otro lado, el tema de... Y entonces eso conllevaba unos sueldos igualitarios, porque si todas tenemos la misma exigencia y las cumplimos, pues ya está, mismos sueldos. Por otro lado, eh, el tema de equidad... En nuestro caso funcionó mucho las, la gente. Yo en mi caso soy de necesidades básicas. Y la gente que íbamos a cobrar menos, al final, eran las que teníamos más claro que debía aplicarse. Era la gente que iba a cobrar más, que le daba más vergüenza o tenía más dudas. Entonces, esa comprensión, eh, estima, confianza con, entre nosotras ha, ha hecho que lo podamos hacer. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, tenemos muchos vínculos personales, entonces era eso, era este grado de confianza y de comprensión porque sabemos las penurias que pasa cada una, no por nada sino porque nos conocemos. Entonces ese apoyo que nos damos mutuamente pues lo, lo consideramos súper bueno. Entonces no, no ha generado ningún tipo de tensión, todo lo contrario. Se ha considerado que al final es como la forma óptima. Ha generado tensión económica eh, el, los, el primer año, solo porque se tuvo que subir el sueldo a, a la mitad de la plantilla, pero ahora lo estamos estabilizando. Pero aparte de esto, internamente está cuestionado eh, si os parece bien, seguiré con la presentación y si quedaba algún duda o comentario, ya a las once y media los lo comentamos. ¿vale? A ver, pues sigo. Vale. Entonces, ahora sí que nos centraremos en lo económico, estrictamente. Eh, esto sería la estructura estándar de cómo se las fases en la gestión económica que vendría a ser un plan estratégico pluri plurianual, que lo puse entre paréntesis porque en nuestro caso no lo hacemos. Nosotros hacemos solo planes a un año vista, aunque siempre se recoge lo de la anterior. A veces hay, cosas, hay proyectos que conllevan más de un año, ¿no? pero en nuestro caso, tanto el presupuesto como el, el, plan, el plan de gestión eh, es anual. Entonces, nuestro paso después es en enero, o sea, este punto 2 y 3, en enero de febrero, pues hacemos un poco intenso, son cuatro o cinco sesiones de mañana, seis, de cinco mañanas, que tiene como estas fases. Primero hay una asamblea emocional donde se comparte miedos, deseos, deseos tanto profesionales como personales. Entonces... Eh, no está muy estructurado, pero la teoría es que el plan de gestión, al menos lo sabemos, ¿no? los temas emocionales, el plan de gestión recoge todos estos deseos, los nuevos proyectos que se quieren hacer y tal, se cuadra en que haya tiempo. Y con este plan de gestión o en paralelo se hace el presupuesto anual, ¿vale? que después os, os enseñaré un ejemplo. Entonces la fa fase 4, que es el seguimiento y control, hay un seguimiento, en nuestro caso, mensual, de productividad y asamblea de números, económica, trimestral. Y mi tarea también, muchas veces, es un seguimiento constante, ¿no? Se ve cómo va el banco o cómo va la facturación, o así. Pero así, colectivamente, es, es mensual y trimestral, ¿vale? Que luego os contaré un poco más. Esto sería como el índice de todo lo que os voy a contar. Y al último punto es el cierre del año, el contable, los financieros, el análisis de cómo ha salido el año y se vuelve a empezar. Esto sería en enero, al mismo tiempo que se está cerrando el año, se está abriendo el ¿no? Vale. Eso, eso es como información más, más contable, más técnica. Utilizamos las que nos sirvan. O sea, no... Tampoco nos decepcionamos. Y además, yo hago mucha transformación de los informes contables, que muchas ya, ya habréis visto: las pérdidas y ganancias, o el balance económico o así. Eh, yo tengo que traducirlo y ponerlo bonito y ponerlo fácil en las presentaciones. Porque eso también es verdad que yo hago un poco de. Hago, hago las dos cosas. yo Tengo que formar a la gente para que tenga conocimientos económicos financieros, para que después colectivamente podamos tomar decisiones. Siempre hay como estas mini formaciones, aunque ya tienen ¿eh? bastante conocimiento mis compañeras. Entonces, los informes, bueno, los financieros son para informar internamente y tomar decisiones y analizar cosas, mejorar continuamente lo que estaba y ahí también para comunicación interna o externa. Por ejemplo, en Cataluña, la, la CHES, pues hace muchas entidades publicamos nuestro balance social, que incluye el balance económico, cada año, es información pública. Entonces, pues eso también sirve para hacer la, esa, nuestra transparencia ¿no? de cara al entorno. Y también cumplir obligaciones de impuestos, legales, lo que sea. No entraré con esto, creo que Elena también compartirá todo esto. No, si tiene dudas, también lo podemos hablar luego. ¿eh? El balance de situación, ¿no? Eh, y la situación en un momento determinado, pues el balance económico, cuenta de explotación, esto es el, el día de ganancias, ¿no? Rendimiento de actividad a lo largo de un año, de un trimestre, estado de flujos, o sea, el tema, el tema de tesorería, eh, cambios en el patrimonio de la entidad todo el capital social interno que se destina, que va muy ligado también con la tesorería y la memoria que se presenta anual también solo señalar que, que yo que llevo como todos los números del de apostro, no me dedico, yo paso todos los datos en, una, en un programa de contabilidad pero hay una gestoría que nos hace todos los impuestos y revisa que esté bien y tal eh, yo no entro en el mundo de los impuestos y nos sale bastante bien, porque por poco no, no es tanto dinero y tampoco temas laborales, contratos, no lo lleva la gestoría, aunque yo los controlo que esté bien. Pero esto ayuda a que nos podamos centrar en el seguimiento económico en sí mismo y no nos liemos en todas las cuentas de contabilidad. Y eso, ¿eh? esto. Vale, entonces, lo que les decía, el presupuesto anual. O sea, hay la rueda emocional, el plan de trabajo, el presupuesto anual, que ahora os enseñaré un ejemplo de, cómo, de uno nuestro, de, de este año. Entonces, la rueda emocional, esto lo he traído también del reglamento de, de, de internos, lo, lo leo para, para no perderme. La post intenta garantizar que cada integrante puede desarrollar su profesional en el marco de la cooperativa. Bueno, por eso se prevén al menos dos ruedas emocionales al año, hay una en enero y otra en julio, así como el seguimiento, donde cada una expresa cómo está en ese momento y qué quiere en el futuro. Estos deseos personales se intentará incluir en el plan de trabajo, ¿vale? Esto está dentro de nuestro reglamento. Reglamento. Entonces, y el presupuesto anual, que les un en ejemplo, en nuestro caso siempre el objetivo, es, bueno, lucro. En nuestro caso eh, somos sin ánimo de lucro, ¿eh? pero beneficio o más de diferencia de ingresos y gastos, cero. También es verdad que estamos discutiendo últimamente si tenemos que poner y guardar como un poquito entre todas las crisis que están por venir y que también igual queremos cambiar de local y tal, si podemos pues, ir guardando un trinconcierto pero solo valoramos colectivamente en diciembre los destinos de dónde va cada cosa. Pero sí que el presupuesto se hace con resultados cero, siempre de partida, entonces o normalmente va a favor porque hacemos un presupuesto como bastante conservador y bueno, pues, pues cobramos de pagas. Ah, y ahora os enseñaré que de un ejemplo eh, de, de presupuesto que tenemos el cuatrilema o trilema, o sea siempre el trilema o, donde tenemos que poner el balancear las decisiones, viene a ser entre el incremento salarial, la exigencia de productividad, que es lo que comentábamos antes, y el precio de hora de venta. ¿Vale? Y estos equilibrios, pues, a ver, normalmente se sube el sueldo un poco y el precio de venta un poco, porque la productividad con el tiempo ya está como bastante exacta. Se puede jugar poco por allí pero hay que valorar los riesgos que comporta subir el precio de venta, ¿no? O no sé, ahí hay como un debate. Y en 2022 fue un poco diferente. El precio de venta ya lo marcamos fijo al principio, de que no queríamos subir mucho, también por una razón de, de que queríamos que no nuestras clientes pudieran pagarnos y no solo trabajar con, con, con gente de cliente eficaz. Pero allí debatíamos gastos en cuidados, que os enseñaré, pues un viajito, una, un tener una comunidad, pues que tenemos uno de una compañera, pues hacer unos días así y tal, destinos de, de dinero, pues para dinamizarnos entonces, internamente, incremento salarial, productividad y número de mesas, que justo nos había comportado el problema, habíamos reducido muchas mesas, porque no las utilizábamos con el teletrabajo, pero al tener pocas mesas, la gente no venía, y si la gente no venía, no funcionaba la cosa. Así que ahora hemos ampliado y, y la gente está viendo más. Vale, depende un poco del presupuesto. Es como vosotros también estáis llevando muchos temas económicos y cooperativas, es un presupuesto estándar, pero vaya. vale Bueno, incluso también enseñaros como yo lo muestro a la cooperativa, porque todo esto en de pérdidas y ganancias a veces es un poco oscuro y sobre todo es gris. Entonces hay la partida de ingresos, se la dentro, vaya, gastos y aquí ya te da un resultado, ¿no? Y un poco financiero, pero poca cosa. Entonces, es la estructura clásica, ¿eh? gastos, gastos de personal, gastos directos de actividad que van en proporción a los ingresos y los fijos de estructura. ¿vale? Yo les mandé un Excel, sobre todo los de ingresos, nosotros hacemos como una previsión. Yo lo hice por dos lados, una por tendencia de cada cliente a lo largo de cuatro o cinco años y, aparte, les paso el Excel a todas. Y cada una va diciendo, no, este cliente ya no volverá. Pues este cliente nos va a facturar el doble. Y con eso, pues, hicimos un aproximado de apostar. Así como los gastos son más directos, más claros, los ingresos, pues, apostamos a que facturaríamos mil euros. No ha salido muy bien la apuesta, estamos a mil o así, seguramente acabará así. Pero también ha habido menos gastos, así que tampoco pasa nada. Y esto de aquí a la derecha es lo que decía, yo les he montado como un Excel dinámico de que solo pueden tocar esto y que prueben, Debe subir el precio hora, o subir los sueldos, o el número de mesas, y entonces cada una va probando que o sea, si sube el sueldo un 10%, pues cuánto debería subir el precio hora. cosas así Y eso pues, se va debatiendo y al final pues, pues tenemos el presupuesto de partida. Y, hay, y hay, una, hay un factor, que eso ahora lo enseñaré. Nosotras tenemos ingresos como de dos tipos. La productividad interna, que le llamamos, que sería la, pues, nuestra capacidad productiva, que son horas que podemos dedicar y tal. Y ya tenemos un cálculo ya muy... Ya, ya veréis, en el informe de productividad lo vais a entender. O sea, de los 640.000, nosotras generamos 370 mil directos. Lo otro son eh, ingresos con gastos eh, li, uh, ¿cómo se llama esto? Eh, juntos, ¿no? O sea, eh, nosotras cuando compramos, uh, contratamos a colaboradoras de actividades que no podemos hacer o renta o cosas así, pues hay unos gastos y unos ingresos. Y ahí sí que nos quedamos un poco de margen. Entonces, pues entre este margen... Y de la productividad interna, que es lo que genera los sueldos. Y que por aquí, por ejemplo, el 95% de lo que producimos internamente es para sueldo. Esto también, como a tenerlo en cuenta. Y por eso es importante cumplir los objetivos. Porque el 5% restante es para estructura. Porque la, lo que se produce es para sueldos. Y si se produce poco, la gente es que no se está pagando ni su propio sueldo. Entonces ahí hay que estar como muy atentas de que se cumplan lo, los objetivos de productividad, ¿Vale? ahí... Sobre todo hay un poco, ahora de enseñar cómo, cómo lo contamos, es un poco a veces muy estricto, muy duro, muy tal, y la gente cuando entra, pues le cuesta mucho, ¿no? Entrar en esta lógica de cumplir objetivos y todo eso, la que ya pues, llevamos tiempo, ya lo tenemos claro y normalizado. Y siempre hay como este periodo de adaptación de que tengan claro de apuntarse todas las horas, de seguir sus proyectos. Les enseño ahora. Ahí, vale. Mira, justo era esto de, de productividad. como Un tema también interesante. Nosotras tenemos este seguimiento de la productividad. Ya luego les enseñaré. Tenemos un RP, una intranet interna donde cada una va entrando las horas que dedica cada, a cada proyecto. Hay una ficha por proyecto y el proyecto por lo que se ha previsto cobrar, pues esto genera, pues este proyecto se tiene que hacer en 30 horas. Si se hace en 35, el precio ahora nos va a salir peor. Si se hace en 25, se va a salir a, a mejor. El objetivo es, en general, cumplirlo. Y esto eh, ya os lo enseñaré luego la intranet, pero cada mes se genera un informe. He borrado los nombres, pero aquí vendría estar cada persona. Eh, ¿A cuántos euros? esta es la mediana ponderada de todo lo que ha hecho. En general, cada una tiene como 10 o 15 proyectos en marcha, a pequeños y a veces grandes. Y entonces, eh, por ejemplo, la primera persona, o no sé, eh, o la segunda. Espera, que estoy mirando. Vale, con la tercera, que me va bien porque muchas son, yo las la primeras somos reproductivos. Esa persona tiene que ser, el objetivo tenía que cumplir a 40 euros de hora, no lo tiene en verde, lo tiene a 39 porque está cumpliendo. La productividad, sé que ha hecho un, un poco más de productividad de lo, que, de lo que preveía, así que entre y un poco y horas extra, y horas extra. Y entre las horas extra ser un poco más productiva, compensar su precio ahora. Y si ella está obligada, obligada más o menos, el objetivo era producir 28.000 euros en este periodo, pues, o producir 28.600. ¿vale? Eso pues hay como mucha variabilidad. La cuestión es que ahora mismo pues, estamos a más 15.000. Y eso en... nosotras normalmente no no se analiza una a una. O sea, cada una tiene la responsabilidad de, de controlarse a sí misma. Y que es verdad que cuando se publica este informe es un poco presión pública de que todo el mundo ve si estás cumpliendo o no. Nadie te va a decir nada, pero tú misma ya estás mostrándote que tienes que ponerte las filas y funciona. Y yo como seguimiento, lo que me importa es el conjunto. Y es lo que les digo, hay gente que está en positivo o en negativo, pero si el conjunto sale positivo, el resultado anual va, va a funcionar. Si se le era negativo, ahí hay que analizar mucho más. Pero en general siempre estamos un poco a favor y no tenemos que perseguir a nadie. Y a ver, leo un poco esto. Ahí a partir les mando, esto les mando una vez, una vez al mes, el mismo periodo de los años anteriores. Pues mira, si este año estábamos a más 15.000, la anterior a más 44.000, pero es que lo, el 2020 y 2019 estábamos en números negativos. Entonces, pues ahí tuvimos que emprender acciones de conexión a las pilas. Y un poco lo que os contaba. Eh, hay como un control colectivo. Es como, siempre cuando lo vi, es como si este informe es como el jefe en la sombra. O sea, lo que en otras empresas, esta información solo la tiene el jefe. Y de una manera como le dé la gana, te viene y te dice que tienes que correr más, nosotras esta información la ponemos pública y cada una pues se pone las pilas como sea. o pues se relaja. También hay que buscar que si alguien se está haciendo muy productiva, la persona coordinadora va detrás y dice, oye, tómate una semana de vacaciones porque estás produciendo demasiado, estás haciendo demasiadas horas extra Que también hay casos, ¿sabes? Entonces, bueno, más o menos este informe es bastante importante a nivel interno de cómo hacemos el seguimiento del de día a día. Y horas extra, es este tema que os decía. Hay gente que este año lleva 130 horas de extra. Entonces, en teoría, se tendría que pillar una semana de vacaciones para ponerse al día. Hay gente que, sobre todo la gente que hace más tiempo, tiene como... Más obsesión de trabajar o producir o no dejar a colgadas a las compañeras. Bueno, esto es una gestión del día a día, ¿no? Y, bueno, más o menos esto es el seguimiento mensual de la productividad. La asamblea de números. Bueno, es una anécdota, ¿eh? Pero el tema económico en mi cooperativa le, le llaman la asamblea de números, a mí me llaman el de los números, yo qué sé. Y cada uno tiene sus... También igual me... A mí ya me gusta, es ¿eh? el de los números. Y ahora os enseñaré ¿eh? La... un ejemplo de todos los datos que yo presento en cada Asamblea Económica. En general es una estructura bastante simplificada y muy... lo más gráfica posible. Entonces, y aparte, es lo que os decía, que en julio y en diciembre... Se toman decisiones sobre los excedentes en el caso de que hayan en diciembre, bueno, y siempre es un poco aproximado porque a veces si son un poco sueldos extra, pues tiene que ser antes de que se acabe el diciembre. Y siempre nunca se acaba, de, se acaba de saber del todo cómo acabará el año. Pero hay como estas tres cosas. De hecho, así ah, lo de la paga extra. Ahora os lo, os lo comento. Asegurar el retorno social. Es un poco lo que se había contado, que entre donaciones y horas sociales se tiene que dar el 1%. ¿vale? Y ahora en diciembre calcularemos cómo ha quedado la cosa. Y, y vamos, y si faltan mil euros o así, habrá que buscar colectivamente dónde ponerlo Inversiones, o inversiones actuales o futuras, pues eso. Y la haciendo un poco de rincón. O a veces, por ejemplo, en la pandemia Tuvimos, no sé si era el 2020, que acabó siendo muy bueno, y compramos ordenadores para todas. Eso fue mucho dinero. O sea, son 12, 12 personas, bueno no sé, unos 15.000 euros en ordenadores, que espero que duren porque será difícil volver a hacer ese gasto. Pero vaya, en ese momento tenía ligado con el, con el momento. ¿no? Y paga extra, ¿vale? Paga extra, o nosotros le llamamos pagueta o paguecita. En realidad no os imaginéis que es un sueldo doble, ¿eh? o sea, son 500 euros o 1000, o lo que se pueda, antes de verano y en diciembre. se decir, que parte de los excedentes económicos se los da y se convierten en paga extra y misma cuantía para cada socio. También es importante. Lo que, es lo que contábamos de la equidad e incluso el tema de si hay diferente dimensión de jornadas, hay gente que hace 30 horas y gente que hace 35 la paga extra es igual para todas. Una cuestión que se ha decidido. Sí. Eh, se podría haber tomado de otra. Y aquí lo que tomaba, pues venía en cursiva, era esto de que, o sea, la, el sistema es, nosotras tenemos 12 pagas y a veces puede haber paga extra o no. vale Si el año va mal, nos quedaremos con estas 12 pagas. Y si va bien, o una, o la de julio, o de diciembre, o las dos. Entonces, todo esto nos sirve para regular todo lo que no habíamos previsto bien al principio del año. O sea, si el año va mal, pues eh, pagas. Y si el año va bien, pues ahí este retorno, pues, la gente acaba cobrando un poco más de sueldo. ¿vale? Y lo que decía, este sistema evita tener un gasto en sueldos elevado de partida y que comprometa la viabilidad de la cooperativa. A la par que equilibra la economía de las familias y la cooperativa también es importante. Cuando la cooperativa va bien, y tiene que o ser, el objetivo principal también es que subsista ¿eh? la cooperativa, pero es raro que la economía sea rica y las familias no. Entonces, siempre se tiene que ver qué dinero se va a las familias y qué dinero a las familias de, de las socias, de la, de la gente que trabaja en la cooperativa, qué dinero se va a las familias y qué dinero se va a la cooperativa. Y esto siempre es un equilibrio, ¿no? O sea, esto lo vamos tenemos que decidir, a veces quien necesita más el dinero es la cooperativa o quien necesita más el dinero son las familias. Eso lo decidimos colectivamente. Y ahora os enseñaré un ejemplo de asamblea económica que cada trimestre es igual. Cojo la misma plantilla. <coughs> era la de octubre, o sea, tres trimestres, ¿vale? Yo al principio hago como un pequeño texto que explica justo todas las diapositivas posteriores y esto lo mandamos una semana antes, así que cada una pues se lo lee y ya también no se lo ve en las diapos, sino que yo aquí en subrayado y en énfasis pues le señalo, fijados en este punto, ¿vale? Esto en general era solo texto, pero este trimestre pues, he pensado en poner alguna imagen que represente al texto. En este caso, pues, la productividad está muy baja respecto a los tres años anteriores. No sé qué está pasando y aquí hay que hacer una reflexión colectiva. También es verdad que se compensan otras cosas, pero no sé pues, si el año que viene tendremos que contemplar que somos menos productivas, por lo que sea. Por las reuniones internas o reuniones comerciales, sé pues, si es estructurales. Aquí un cuadro de control, ingresos, gastos. Ahora lo veréis después, ¿eh? Pero así como el primer trimestre estamos a menos 58.000, no es bien, bien, bien cierto porque ya está previsto que en ese momento nosotros tenemos una temporalidad y prevemos que estamos, tendríamos que estar en ese momento a menos 43.000. Así que efectos prácticos solo estamos a menos 14. Eso ya, ya os lo enseñaré con el diagrama es más fácil. Y todo esto es como el análisis de las horas, de la producción, cómo ha salido de todo el informe que os enseñaba ¿no? Producción por horas, horas trabajadas, y marco que hay muchas horas extras reproductivas. Entonces, bueno, hay que analizar colectivamente qué hora, la productividad pues tampoco funciona. Y un poco seguimiento por trimestres, que tuvimos un primer trimestre normal, un segundo bueno, un tercer malo, y a ver cómo el cuartos. Y por áreas eso es un poco, este es el gráfico, no sé si se verá bien por internet, pero vaya, el gráfico como central que tenemos, la línea verde clara, con, por donde deberían seguir los ingresos a lo largo del año, la, la verde gruesa, los reales, la cuestión, pues nosotros tenemos una temporalidad, no que en julio facturamos bastante, no ha puesto nada, y eso es en diciembre breve bastante, ¿no? Y los gastos, que es la misma lógica, pues hay los gastos previstos y los gastos reales. ¿vale? Y lo que suma todo esto es esta línea de naranja de aquí abajo, que es la diferencia acumulada. O sea, sabemos que desde enero hasta junio vamos como perdiendo dinero. En julio se recupera, más o menos a cero. En agosto y septiembre seguimos perdiendo dinero un poco. Y, y por el histórico que conocemos de cómo funciona nuestro. Eh, orden de facturación, en diciembre acabamos a cero, ¿vale? Y nuestra gráfica y el naranja, pues este año salió muy raro, como les decía. El segundo trimestre bueno, el tercero bajando, y aquí estamos un poco más abajo de lo previsto, y ahora tenemos que remontar el camino hasta finales final de diciembre. Eh, vemos. Yo también, es verdad que, así como en septiembre preveíamos acabar a menos 14.000, yo tengo datos informales de hablar con la comercial que me dice que está a tope de, de entrando muchos presupuestos. Tenemos los datos de producción. Todo el mundo está produciendo. Así que hay un factor de que las facturas aún no se están ejecutando. Pero tengo la tranquilidad de que el año va a acabar bien. Entonces, detectar en qué, en qué punto está fallando la cosa. Y ahora, pues este otoño, estoy muy pesado. No es normal, pero Ahora cada semana estoy recordando que factura la gente, porque sé que el dinero está allí, pero hay que ir a hay que facturarlo. Bueno, pues, analizar los gastos de todo, de estructura, pues, el seguimiento, analizar por qué, los sueldos, que también, pues han pasado este año, hemos tenido mucha rotación de plantilla y ha habido cosas en los sueldos. El banco, está viendo bien o mal, seguimos bastante bien. Esto es el análisis del precio hora por meses, de productividad, de producción interna. Pues mayo, junio y julio, pues producimos más de lo previsto, otros meses menos, y al final la gracia es que el resultado de que de acero. Pues, este es el informe de productividad que os he enseñado más en detalle. También lo, lo analizamos colectivamente. Bueno, porque yo lo, lo mando cada mes por mail. Y ahí no hay debate, solo hay, hay la información es pues, en las trimestrales que se hace, como el análisis colectivo. ¿no? Esto la, bueno, ahora me he acordado que no te había contado algo, pero bueno, está bastante generalizado. Entonces consideramos que hay horas productivas y reproductivas. ¿vale? Las de actividad, con un 60-70% la gente dedica a hacer la actividad del servicio. Y el otro 30-40% es para hacer o cosas internas, de gestión o comercial o de apoyo a la actividad, ¿no? Con de trabajos, facturación o reproductivas personales, ¿vale? Entonces, nosotros sí. tenemos en conjunto una productividad del 60%. Si solo miramos la gente productiva es como el 70%, pero como hay dos personas, eh, somos dos personas que solo hacemos tareas reproductivas, pues nuestra productividad está al 60%, y bueno, a veces <coughs> nuestro precio ahora paga todo, paga las horas, productivas y reproductivas, y que a veces cuando lo compartimos con otra gente, eh, sorprende que seamos tan poco productivas, o sea que el resto del tiempo pues entre desayunar, entre las reuniones y apoyo y tal, pues un 40% de la jornada no estamos haciendo el trabajo, pero hemos visto que es así, que tiene que funcionar y para que ingresen, para que entren tantos trabajos hay que hacer un acto comercial, hay que hacer reuniones internas, entonces, bueno, es valorarlo. Esto también, nosotros tenemos aquí un macro cálculo, pero también vosotras en vuestras entidades se puede calcular de otras maneras. Así que os diría que es como bastante importante el control de horas. Y esto con un Excel sencillito se puede calcular a qué le has dedicado cada cosa. Esto, proveedores y márgenes. Y creo que ya está. Y más o menos ya os habéis situado de, de lo que presento yo en las asambleas económicas. Vale, y aquí entramos. Bueno, hay dos cosas que quedan ahora por presentar: mi día a día o recomendaciones o tal. Y también os enseñaré un momentito la, la, la intranet que tenemos, ¿no? Si, no, si nos da tiempo. Bueno, estas tareas y recomendaciones: una o dos, una de dos. O sea, mi, mi puesto de trabajo abarca todo. O sea, desde temas más básicos de hacer facturas, mandar mails, eh, recibir, eh, preparar documentación y así. Habría como otro tema que sería contabilidad, ¿no? De traspasar datos contables para presentar impuestos, seguimiento de ingresos y gastos, seguimiento de tesorería y morosos, pago de nómina y lo que le pongo entre comillas, dirección financiera. O sea, eso lo digo así porque en las empresas clásicas hay un director financiero y yo pues la mitad de mi jornada, un tercio o así, vendría a ser quien analiza todo eso. La diferencia es que las decisiones pues, las tomamos colectivamente, pero quien tiene que estar un poco encima de todo eso, pues hay que hacerlo. ¿no? Y entonces, la dirección financiera es un poco lo, todo lo que te he contado. ¿eh? Bueno. Escucha constante el estado de ánimo y riesgos económicos a tener en cuenta. O sea, para mí, y de hecho, cuando estábamos todos teletrabajando, fue un problema no estar. O sea, yo me entero enterado en muchas cosas sentado. Escucho de qué habla la gente o me lo cuenta a mí o hacemos un café. Y toda esta información es información financiera o es para saber cómo irá la cooperativa, qué riesgos tenemos. Si hay una persona que está desquiciada con el trabajo eh, eso puede conllevar problemas económicos. También tomamos otras acciones ¿eh? pero por el lado económico hay que tener en cuenta. Si una persona tiene que estar cuidando a su padre o su pareja mucho, también conllevará uh, cuestiones económicas. También es verdad que yo a veces en mi día a día o el tema de productividad a veces tengo el punto, no, no, no, no todos los días, pero una vez a la semana o con alguien puntual que no me está entregando una información, soy un poco más duro. ¿no? Entonces, yo tengo que saber si esa persona tiene una mala semana. O sea, de hecho, una compañera, que es de las que viene menos, le mandé un mensaje por Telegram un poco duro y me dijo que su hijo estaba ingresado en el hospital. Hostia, pues de una putada, ¿sabes? Yo si lo hubiera sabido, no lo hubiera mandado el mensaje duro. Ya me disculpé y todo, ¿no? Bueno, esa regulación del factor personal de, dentro de todo lo que decía de productividad y económico y todo, ¿no? Entonces, también de dirección final, de análisis de la productividad y también cuando saco los informes a veces pregunto oye, ¿qué ha pasado? Pues sí, también me voy enterando, ¿no? Presentación económica en la asamblea, y tomé colectivas, asesoramiento de proyectos grandes. Esto... El tema económico de ahí en los presupuestos los lleva el área y la comercial. Pero a veces, si hay un proyecto muy grande, pues me dicen, oye, echa la vistazo a ver si cuadra la cosa o ves alguna cosilla. no Análisis de activos y pasivos para inversiones y para lo que sea, para teoría o así. Y apoyo la valoración de contrataciones y, pues, bueno, y trámites laborales. Bueno, muchas veces, si hay que hacer alguna contratación, me preguntan, oye, ¿hay dinero? ¿Cómo va? ¿Cómo lo, lo podemos hacer o no? Bueno, pues funcionaría también dentro de las asambleas mensuales. ¿no? Así que tirando un poco atrás, que justo hoy lo, lo he hecho, <ríe> era un, un poco de una anécdota ¿eh? Pero de la administración. Yo cuando empiezo mi jornada laboral uh, me voy al banco y veo los tres o cuatro movimientos que ha habido, porque como lo hago cada día, entonces Hago lo de cotejar los movimientos bancarios, mirar si se ha pagado, que no, si hay alguna cosa rara. Esto sí que es un tema importante. Yo lo hago a la vez que, mientras estoy un poco dormido, pues es bastante como automático, ¿no? Y después ya me meto más del lío. Pero así como trata eh, eh, con otras entidades que llevan el tema bancario eh, pues una vez a la semana o cada dos semanas, y hay sustos que, como antes los sepas, mejor. Quien dice sustos, dice cosas raras, dice que justamente no se está recibiendo un dinero que esperas. Entonces, la rutina de hacerlo cada día, quien se dedica a esto, es como súper sencillo. Son cuatro o cinco líneas, a veces diez, a veces una. Pero te va poniendo muy al día de cómo se está moviendo, en este caso, el dinero, que también importa. Todo sea, todo lo que hemos hablado antes, es antes del dinero, la producción, la previsión. Pero el tema bancario, tesorería es el, el dinero real. O sea, el resto a veces alguien se olvida de facturar, no sé qué. O sea, importa el dinero real, porque, porque si no, no habrá para sueldo. Vale, y esto es la última diapo. Si no, igual no nos lo enseñe porque tampoco, tampoco hace falta. ¿eh? Nosotras tenemos una intranet propia que es como muchas otras. O sea, seguramente depende del tamaño de la entidad. Si la entidad es pequeña, tres personas, pues máximo cinco, igual lo puede llevar en Excel. Pero a partir del tamaño de la entidad necesita lo que se llama un programa, un RP, un programa de seguimiento de proyectos. Entonces, bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos. El Commons Cloud, que esto sí que varias copias que conozco pues, trabajan con él. El nuestro es, eh, lo programamos internamente, es ¿eh? digital, Comtama pues, tiene una herramienta de cogestión como muy sencillo para asociaciones, también pues, hay todo eso, eso DAPnet, Anares, Anarres, todo esto importante que sean, bueno, es importante, Tengo cada uno a valorarlo, ¿eh? pero para nosotros es importante que sea de, de código libre y de entidades que son de la economía solidaria, ¿no? porque hay varias y son programas potentes. Y bueno, sí, igual os enseño un momento la intranet, no vamos a entrar en detalle. Eh, bueno, antes de entrar, bueno, ya, vamos un momento la intranet, y os la enseño para que os hagáis una idea y sí, porque estamos muy orgullosos. Sí. Pero, y porque en mi caso, nada, aquí, Reina pues hay todos los proyectos que están en marcha, que se pueden filtrar por personas, por tipo de cliente, tal. Hay muchísimas. O sea, cada persona lleva unas 20, por eso también es importante tener internet. ficha de cliente, que en este caso, pues ya cuando tienen los datos o de moroso o así, pues ya lo haces Facturas. Esto a mí me cambió mucho la cosa, porque ya cuando la gente de su feina, de su tarea, de su tarea, bueno, de su proyecto. Ya lo pone a facturar, lo pone, a mí ya me sale automáticamente hecho casi todo. O sea, aquí está la gracia. Aquí como el cliente ya está puesto, el concepto ya está puesto y la persona que lleva el proyecto, pues ya ha puesto esto, yo pongo aquí imprimir y más o menos ya es eso. Así que el, gracias a esto puedo dedicar más tiempo a todo el análisis, el seguimiento y no hacer facturas. O sea, la mitad ya está como bastante automatizado. Por lo que sea, hay otros RPs que ya también te lo hacen. Bueno, en nuestro caso es que tenemos 600 facturas al año. O sea, si es una entidad que hace desde al año, pues no pasa nada por hacer un, un Word, ¿sabes? Pero, bueno, hay un momento en que si la cosa se te complica, hay que automatizarlo un poco. Facturas, proveedores, eh, fichas de trabajadores, la productividad, y aquí es donde sacamos todos los informes de los que se han enseñado de productividad, pero también por, por clientes, por trabajos, y cada uno lleva una precio hora asociada. Uh, entonces, nosotras, aparte de la productividad, el precio hora es como muy importante, ¿no? Si el precio hora sale por encima de 40, eh, todo bien, el, el cliente funciona, tal. Si sale negativo eh, o es que hemos presupuestado mal, o que es un cliente que nos está mareando mucho, o lo que sea. Bueno, allí no nos obsesionamos, pero lo tenemos presente. Y para acabar, era esta la bibliografía recomendada. Esto ya Elena ya lo, ya lo con, subirá el PowerPoint. Pero es, os, había como dos grados. También es verdad que me costó mucho encontrar documentación de gestión económica de entidades de economía o sea, de la economía solidaria por dos factores uno porque a grandes trechos la gestión económica es igual que en cualquier empresa a, en gran, a grandes trechos ¿eh? entonces el presupuesto eh, la tesorería todos los indicadores o sea, entonces en si la economía solidaria se hace más énfasis en cómo te organizas, cómo tomas las decisiones, entonces, pero sí que os lo encontré aquí como un conjunto de vídeos que esto ya cuando tengáis el, el poder, eh, PDF ya lo podéis clicar, son como varias cápsulas de taller de creación, desarrollo y gestión de cooperativas que están en catalán pero se pueden poner los subtítulos en castellano y que está muy bien hecho o sea abarca muchos temas de gestión de cooperativas y, y hay dos o tres de gestión económica y aparte aquí os colgué como varias bibliografía de como nos vimos con Elena un poco más ideológica pero también es como importante o sea y no solo y las que, lo que os enseño aparte de tener mucha ideología eh, también hay como mucho análisis o propuestas económicas o, entonces, mirad, lo nombro rápido, ya estamos. La economía anticapitalista en Rojava, esto es el tema del Kurdistán y tal, esto está muy bien a nivel económico. Aparte, contar toda la historia y todo, hay como mucho análisis de cómo están funcionando las cooperativas de allí, riesgos, bueno, está a la parte económica, igual es una cuarta parte muy potente es un artículo de un compañero de, de la apósf de economía solidaria y supervivencia también para también como para revisar los valores o los objetivos este el de development dictionary esto es un es muy bueno o sea hay un mini artículos de temas también hay de cooperativas, de pues cosas así o está sea, todo todo eso es tan abierto ¿eh? Creo que la, no está colgado el de economía de capitalismo. Que se está de comprar. Esto es un docu, que es de una economía colectiva eh, de la CNT del, del 36 y 37, que también está muy bien, cómo como se desarrollaron las colectivizaciones y tal, que está eh, en filming. Y este también está muy bien, la dimensión cooperativa, que es de 2001 de Jordi García, que también es mi compañero de trabajo, Jordi Vía y Chirinax, que también era como una persona muy importante aquí en Cataluña, un filósofo. Pues de esta, la dimensión cooperativa, de la economía social y empresas en el siglo XXI, hicieron un trabajo muy potente de recoger toda la gestión empresarial como hasta este momento, todas las estrategias, y le dieron una dimensión cooperativa. Y hay como, es más de gestión de empresa, no tan económico, pero también está muy, muy interesante. Y fue de los momentos de partida 2001, de la CES, de la CES de Economía Solidaria de Cataluña, de la economía solidaria, o sea, en ese momento es donde se estaba gestando toda esa ideología o manera de, o tipo de economía, que más o menos también os he contado ahora. Y pues hasta aquí la presentación. Ya, ya podemos empezar a hacer preguntas, de comentarios, de lo que queráis. Si Buenas. comentar. ¿tú? Buenas, Adriana soy Claudia de SCOP y nada, antes que preguntaba, bueno, luego os he explicado un poco en qué basáis un poco los índices de productividad, pero o sea, me daba la sensación en que dentro de esta cooperativa todos os dedicáis a proyectos, eh, pero sin embargo o sea, hay horas que dedicas, por ejemplo, tú a hacer los análisis económicos, habrá persona que lleva administración, temas de comunicación, entonces entiendo que los índices de productividad bajan porque son proyectos no remunerados que se hacen, eh, o sea, para el crecimiento interno, para la prospección, etcétera. Entonces, un poco saber cómo manejáis esos, estos índices. Sí, esto lo hemos... Eh, con el tiempo y además es una discusión al, al presupuesto anual de cómo se reparten las productividades para cada una. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías es la comunicación interna. Hay una productividad... Tipo o base, que sería el 71,5% para una persona productiva. Pero si tiene responsabilidades de coordinación o de comunicación, pues allí se le pone, se le da un 2% o un 4% a más, o sea, de horas reproductivas para hacer estas tareas. Esto es porque, por el histórico que tenemos. O sea, justo el año pasado sabemos en cuántas horas hemos dedicado en comunicación y allí ya sabes... ¿Cuántas van a ser más o menos el año que viene? Eh, sí que es verdad que este año no se están cumpliendo y esto para el año que viene no se podrá mantener igual. O sea, no podemos engañarnos a nosotras mismas. Y entonces, si se prevé menos productividad, pues hay menos ingresos de lo que sea. Gracias, Esteba. <ríe> ya nos vemos. Entonces, bueno, es algo que hay que tenerlo como un objetivo bastante claro y luego analizar por qué no ha salido. Pero vaya, es un tema que tenemos mucha muy muy, muy presente, porque si no, no da para sueldos ni para la actividad ni para nada. Más. Okay, ¿Alguien gracias. ¿Alguien tenía la mano levantada? Sí, claro, sí. sí ya la, lo han ido poniendo en el chat. La verdad es que yo, me surgen un montón de preguntas, pero voy a intentar solo... Pero una, porque me imagino que lo verán saliendo los demás. La verdad que me ha resultado interesante, ya te digo, por sobre todo por esa por sintonías eh, eh, sintonías o sea, unión que nos lleva a nuestro caso particular. Pero, por ejemplo, eh, has comentado que los, que los puestos suelen ser rotativos cada dos o tres años, eh, a la vez que entiendo que son los puestos de coordinación los que se rotan, que tu puesto en concreto no, no se rota, es fijo por ese conocimiento que se, que se necesita de la cooperativa. También entiendo que esos puestos de coordinación requieren también un conocimiento de la propia cooperativa. Entonces, no sé si al rotar se nota esa pérdida económica pues porque hay una fase de formación o de dedicar más a lo reproductivo. No sé, por un lado, y por otro lado, también me gustaría saber en tu caso que tú no haces nada productivo, sino reproductivo, cómo se valora en tu caso tu productividad. O entiendo que no se puede valorar porque no haces nada ¿no? productivo. Sí, tienes razón. O sea, tanto yo como la eh, no tenemos objetivos de productividad eh, tenemos objetivos y entonces se sabe si estamos trabajando bien o no en el caso de la comercial si está trabajando todo trabajo y en mi caso si la economía va bien pero sí que es verdad que nos ahorramos un poco esta presión del precio hora y todo eso eso pues mira, la suerte que tenemos y por otro lado, o sea, es bastante obvio, ¿eh? Cuando alguien no está dando resultados, pues es muy fácil saber. Cuando, cuando alguien me ha mandado, si hubiera cinco personas de la cooperativa que dicen que yo no contesto los mails o lo que sea, pues ahí hay un problema, ¿no? Pero si no, nadie se queja, pues más o menos la cosa funciona. Eh, en cambio, por el tema de la coordinación, las tareas de coordinación. O sea, primero, hay una información general de todo. O sea, la persona coordinadora, como mucho, tiene una información eh, solo ella hasta que llega una reunión del lunes o eh, lo mensual. O sea, no hay ninguna información que solo sepa ella. Entonces, el problema es un tema temporal, hasta la próxima reunión. Así que cualquier persona puede coordinar en cualquier momento. Así que hay un traspaso de tareas, pues bueno, cuando se hace de una coordinación a otra, pero en dos o tres horas, pues decir, oye, pues yo llevo el calendario y de aquí me apunto lo, los temas que tenemos que hablar o, o, o si alguien está rayado, normalmente pues, nos vamos a tomar un café. No, no sé, ya cada una. Además, sí que es verdad y es interesante que cada coordinadora o coordinador da, da una importante más a unas cosas o otras, o los tiempos de, en las reuniones. Y bueno, tiene su gracia. O sea, cada una pues, aporta pues, diferentes habilidades. Y en realidad cualquiera lo puede hacer. Y, y es interesante ver cómo a veces son un poco diferentes con unas con otras, pero al final el conjunto funciona. Y además es que la coordinación es colectiva. O sea, su trabajo son el 4% de las horas. O sea, para que nos hagamos una idea. Aparte, tiene sus tareas de. de caso de Karma, pues de corregir textos y de lo que sea de su área, pero solo un 4% del texto hace un plus de coordinadora. Así que no hay, hay mucho problema en el cambio. Y... Bueno, esto? Muchas gracias. Bueno, si no está nadie antes, eh, hablo yo, vale también como participante de la sesión. Muchas gracias, Adrián. La verdad que... Es como, o sea, como agradecer como que ahora se así a este nivel las, ¿no? las, las tripas del proyecto y como que además así se ve como muy claro ¿no? con, con el ejemplo. Pero a mí me venía una duda, ¿no? Como has hablado un poco de la política de precios y cómo, y cómo fijáis el, el precio ahora de cara a los clientes, pero si tenéis, mi, mi duda era si o una de ellas... Si tenéis alguna estrategia diferenciada por tipos de clientes, o sea, si siempre es el mismo precio ahora de o dependiendo del tipo de cliente tenéis diferentes precios de hora, de manera que unos clientes puedan financiar otras actividades. Y por otro lado, si, si tenéis proyectos de financiación pública, tipo licitaciones, subvenciones, que tienen como una gestión algo diferenciada, ¿cómo lo hacéis? ¿Y sí, si sí, el software, eh, el RP que tenéis lo contempla? Y bueno, un poco cómo, cómo lo lleváis. Y, y luego, ya la, la última, que son tres preguntas en una, estoy haciendo un poco de trampa, pero eh, a la hora de la gestión compartida, entiendo que por áreas de trabajo, sobre todo la gestión económica, ¿cómo hacéis este, este proceso? ¿no? ¿De cada área te, te va compartiendo unos datos, cada x tiempo? Eh, tú lo, o sea, cómo, o sea, si lo puedes hacer así como más súper práctico del día a día, estaría genial. Pues eso, nada, muchas gracias. ¿A qué datos te refieres? ¿A datos de facturación o datos de productividad? O... Bueno, en realidad un poco todos, o sea, desde la, el presupuesto al seguimiento a la, a la productividad, o sea, cada cuánto, cada, cada cuánto las áreas te pasan esos datos, oh, eh, vale. si eso también se cuenta como horas reproductivas entiendo de estas personas, sí. me imagino que sí, pero bueno, por, por saber. Gracias. Vale, y aparte, Elena, si puedes echar después, cuando puedes dar un vistazo al chat, si alguien ha hecho preguntas o así, te voy contestando esto, ¿vale? Genial, A sobre todo, no, no, no muchas preguntas, te dan las gracias, mucho. Ah, vale, qué bien. A ver, precio hora, eh, no, o sea, nosotras tenemos el precio ahora mismo para todas las clientes sí que hacemos un plus de descuento del 5% o así en el grupo Ecos, que sería nuestro grupo cooperativo de que formamos parte. Pero eso es excepcional, o sea, como punto de partida, todo tiene que tener, o sea, los presupuestos se hacen con, los, con las horas, no con el dinero. O sea, se calcula cuántas horas van a ser por precio hora y ese es el presupuesto. Si entra bien, si no, pues no. Eh, eso va ligado que todo el proyecto tiene el mismo precio hora y todas las personas tienen el mismo objetivo de precio hora, ¿vale? Porque como todo es así, entonces eso es lo que va como, que a veces hay como una discusión, en nuestro caso no nos pasa, pero hay otras entidades que tienen gente más productiva o gente menos, en nuestro caso no, porque si todas están haciendo, están ingresando lo mismo por las horas que hacen, por eso hacemos un, un, un seguimiento fuerte en este sentido, pues ya está. Y esto todas igual, con, con matices, pero en términos generales, todas al mismo nivel de productividad el mismo precio de venta al público en lo que tú decías de licitaciones eh, nosotras en la intranet o como le es un seguimiento es, un, es, un, es una, un proyecto más una tarea más entonces pues lo mismo hay un presupuesto que es el presupuesto de la licitación y hay un precio hora y tal eh, no tiene más tiene el problema de buscarla que prepararlas, pues son 30 horas, no son dos o tres como un presupuesto. Pero vaya, una vez entran, se, se distribuyen las tareas y tal, como cualquier otra. Y el tema de dedicación de horas, cómo fluye la información de números y tal, hay dos maneras. O sea, hay como el día a día, que vendría a ser, eso no sé no si lo he contado, pero cada... Cada proyecto es responsable una de, la, de las trabajadoras, ¿vale? Y ella es la que hace el seguimiento del proyecto. Y esto está bastante bien porque todas tienen proyectos, todas van entrando en esta lógica de que se cumplan los objetivos, tal. Entonces, eh, esto no lo hago yo. Eso de los 20 o 30 proyectos que tenemos en marcha, cada una hace el seguimiento. Donde me traspasa la información es cuando salen los informes, el precio hora, que si yo veo que una persona tiene mal precio ahora, puedo investigar en qué proyectos ha estado y puedo investigar si estos proyecto está yendo bien o no. Y ahí les pregunto y vemos qué pasa. Y la facturación, que también es automático, y ahí pues vamos viendo un poco cómo funciona. Y sí que puntualmente, cuando estamos preparando, eh, por ejemplo, ahora en diciembre, tenemos que prever cómo acabaremos del año. Pues yo les mando un mail con un drive eh, colgado online que digo, oye, llenadme esta columna de los proyectos o de vuestros clientes o de vuestros proyectos. ¿Cuánto vamos a facturar? Y hasta. Y entonces todas en general pues lo van haciendo. Si hay alguna que se ha olvidado, pues ya le mando un mensaje o lo que sea. Pero esto es más puntual. Eso que les pido yo, que esto también es lo, es lo que genera el presupuesto el seguimiento más. Pero eso es una vez cada dos o tres meses. Y es bastante rápido, porque la, o sea, una cosa importante en que yo las forme financieramente, económicamente y ya la que llevaban en formación ya tienen una formación elevada, es que todo, todas estas lo tienen presente. No soy la única persona que lleva, tiene presente lo económico, los números o las horas. O sea, todas lo tienen consciente. Yo igual le hago un plus como de revisión, pero en principio ya funciona. Bien. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? No me deja levantar la mano, pero como nadie va, pues, pues voy. Eh, jo, yo quería agradecerte un montón eh, la, la sesión porque es algo que he hecho mucho en falta. Eh, que nos atrevamos un poco al destape económico financiero de nuestras entidades, ¿no? que nos da mucho pudor eh, mostrar nuestras herramientas, nuestros datos y, y me parece que tiene mucho valor lo, lo que hacéis tanto técnicamente que, <risa> eh, que tenéis un control envidiable para muchas, muchas entidades. O yo desde luego conozco muy pocas que lleguen a ese nivel de, de control. Que luego repercute en la toma de decisiones, con lo cual me parece muy, muy interesante. Y luego eso, ¿no? que, que, podáis, eh, que podáis contarlo con esa, con esa transparencia. Así que, así que nada, de verdad que, que muchas, muchas gracias. A mí sí me surgía la duda un poco con, lo, con la duda de antes con las tasas. Yo es verdad que suelo abogar un poco por rango de tasas, ¿no? según clientela, según también un poco para adaptarte. A, a la situación de la clientela o incluso para poder entrar en un, en un proyecto determinado y también porque me parece diferente que no es lo mismo captar un proyecto de 30 horas que de 500 o de 600, ¿no? entonces eh, ahí sí entendería en un momento dado que joder, captar 600 horas de golpe, eh, pues vería razonable decir bajo un poco la tasa porque me estoy ahorrando mucho, mucha tarea reproductiva de gestión de cliente, de tal. Eh, pero bueno, es verdad que eso igual pierde la trazabilidad un poco más ¿ayEN? alemana de, de lo que tenéis marcado en, en la apóstrofe. Entonces, bueno, me, me, surgía, me surgía esa duda que es verdad que pues, cuando yo lo, lo suelo, suelo abogar por ese rango, pero bueno, eh, entiendo ahora también que tiene otras connotaciones. No, es, sí que lo tenemos, ¿eh? o sea, igual he contado el punto de partida, pero cuando <t> se está presentando el presupuesto, si... ¿sí? O sea, lo que se... El presupuesto se puede ajustar, hay dos maneras. Nosotras preferimos ajustar por partidas y que si la gente quiere pagar menos, pues tendrán, haremos menos tareas. Pero digamos que nuestras partidas, y aquí hay un valor de la comercial, de poner en valor eh, nuestros precios. Es decir, es que esto vale así y a grandes trechos no es negociable, ¿vale? Y si no puedes pagar todo, pues, pues hacemos una cosa menos o lo que sea. También es verdad que, que tenemos presente, si queremos trabajar con un cliente, que creemos que es importante o, o lo que tú decías de volumen. O sea, nosotras ya sabemos que si una tarea tiene mucho volumen por economía de escala, eh, puede dedicar menos horas, o sea, desde, desde el texto, pues ya es automático, a partir de 40.000 palabras, se hace un descuento del 5%, y más o menos siempre acaba saliendo, ¿no? Pero aún así, eh, así como el presupuesto se puede ajustar un poco, una vez entrado el presupuesto, se tiene que cumplir el precio ahora de 40 euros hora, eso significa que que si alguna ha dicho, no, es que yo quiero hacer este proyecto porque creativamente me encanta o es muy churi. Vale, si quieres, ponemos un proyecto bajo, pero luego le vas a dedicar las horas que nos van a pagar. Entonces, sí que hay como un poco de flexibilidad en lo comercial, pero una vez entra, hay que cumplirlo. Y, eh, y entonces, hay que hacerlo más rápido, encontrar maneras, o estructurar las reuniones, o lo que sea. Pero, vale Pero eso también. Es nuestro caso, que nos, es nuestra manera de funcionar, que nos sirve, ¿no? ¿No? que significa que sea mejor o peor. Eh? Lo estaba compartiendo y que si hay pro, otras entidades que quieren hacer escalado de precio ahora, también es igual de correcto. De estrategia. Gracias. Es interesante lo que has dicho de ponderar, no que igual entras en la parte comercial, pero luego... Luego, a la hora de la verdad, las horas tienen que terminar dando, ¿no? Entonces, bueno, eh, también es otra forma de hacerlo. Gracias. Una, una duda así como súper concreta y tonta que me ha surgido. O sea, la, las personas que realizan labores de comerciales, ¿no? O sea... Que, que entiendo que es como toda la plantilla ejecuta y, y az, abre clientela, ¿no? Por lo que has ido contando, lo comercial es puramente reproductivo, ¿no? O sea... Sí. Vale, vale. sí y... esto, hay una persona que centraliza todas las tareas comerciales, ¿no? Que la, que la comercial, pero eh, preparar los, los presupuestos, hacer las reuniones. En general, va de la mano con alguien de, de alguna área y estas horas, así como la persona comercial, todas sus horas son reproductivas. Las personas cuando van a reuniones comerciales o preparan el presupuesto también son horas reproductivas dentro de este 30 que os decía. Y... Es un poco similar a lo económico, que yo lo centralizo y otras gentes hacen otras tareas de control de los proyectos, tal, pues por el lado comer comercial. Pero lo centraliza una y tiene su base de datos y ve cómo va la cosa. Y, en nuestro caso, por la dimensión ¿eh? de, de la cooperativa. O sea, en general, cuando son más pequeñas, alguien hace la tarea comercial o alguien hace la tarea económica. Nosotras, siendo 12 personas, ya ya se ve que es importante que haya una de económico y una de comercial eh, a tiempo completo. Más administrativo, que habíais contado, no tenemos nada de administración, o sea, en general lo hacemos todas, o en especial la comercial o yo, algunas tareas de administración las hacemos. Yeah. Yo, hola, bien, joder, también darte las gracias, como ha dicho Pablo, ¿eh? porque es verdad que poner así todo, todos los datos económicos financieros ahí a, a, para que los veamos, es, es, está genial, a mí me ha servido un montón para ver un montón de cosas. Y quería preguntaros, ¿cómo hacéis cuando la gente hace horas extraordinarias para que se ciña a las horas que tiene por contrato? Porque nosotros tenemos también algunas personas que efectivamente trabajan más de la cuenta de forma pues ya normalizada. Y igual que es más fácil, creo, de ponerte serio y decir, oye, hay que hacer las horas que tienes por contrato. Cuando haces de menos, ¿cómo le dices a alguien que, por favor, eh, no haga de más? Yeah. Porque tampoco es bueno para la cooperativa. No, no, eso... Comentaré lo de las horas extra, ¿eh? pero lo que decíais tanto tú como Pablo de la transparencia económica, eh, nosotras ya llevamos como 10 o 15 años presentando nuestros números en el, el, el balancio social de la CHEF y, y, y creemos que no son números secretos. O sea, eh, sí que alguna clienta alguna o colaboradora, colaboradora dirá, joder, qué sueldos tenéis, pero lo podemos justificar o no sé. Uh, o, o aceptamos las críticas, o sea, se tiene que, esto forma parte de este objetivo social que decíais, o sí, nuestro objetivo es somos parte de la sociedad, o sea, y también tenemos que mostrarnos de la sociedad, o sea, no, no, todo lo que hacemos creemos que es, uh, se puede entender a grandes brechas, entonces no hay por qué esconder nada, Porque más o menos eso, la importancia de la transparencia, ¿no? Y también, en un futuro en que la economía solidaria sea mucho más amplia o, por ejemplo, eh, será mucho más importante o cuando hay temas de cooperación horizontal con entidades similares, poner en común, pues, pues que al final todas cobremos más o menos igual y todo eso. ¿eh? Y en cuanto a las horas extra, es un tema, siempre es un tema presente. Hay un factor... Hay un factor imprevisto, porque hay veces que no se puede prever, que se entreguen cosas y tal, y hay un factor estructural. O sea, yo les digo... Hay un grupo que les digo yo que son como las de guerra, porque, porque siempre tienen como el miedo de que todo va a petar y siempre que haya un trabajo hay que hacerlo ya, porque no sabremos el mes que viene cómo va a ser la cosa, tal. Y, a ver, la cooperativa lleva 26 años. Ya sabemos que el mes que viene va bien y el año que viene también. Pero es esa lógica como de, de que no pueden decir que no a ningún trabajo. Entonces, nosotras, pero colectivamente, no queremos que se hagan horas extra. Y eso lo hacemos de dos maneras. Una, no pagando las horas extra, que eso ya con eso ya, ya cubres bastante. Y la otra es el trabajo de la coordinadora, que, que sí que lo hace bastante, de ir persiguiendo a la gente, de oye... Este mes trabajas cuatro días a la semana, tal, llevas muchas horas extra y tienes que recuperarlas. Pero vaya, esto sí que es verdad que las nuevas generaciones, de las cuales me incluyo, no somos del chip de horas extra, ¿eh? O sea, si tenemos un poco de horas extra, nos pillamos un día de vacaciones, tal. Es como un poco las generaciones pues, anteriores que tienen como un chip de trabajar lo máximo posible y todo. No sé, así como grandes trechos en nuestro caso, ¿eh? Y, y, y sí que está como habiendo como una transición hacia cumplirla y ya está, porque al final el trabajo solo es para trabajar y hay muchos más que en la vida y tal. No sé, Elena, si ya vamos cerrando, si a alguna le ha quedado una pregunta así rápida por hacer o... Justo, la última si sí recogemos, así si alguien se ha quedado con algo en la punta de la lengua, pero, pero si no, vamos cerrando. ¿Alguien tiene así algo que no se pueda...? Ahí guardar. Bueno, bueno, eh, pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que es generalizado, Adrià. Ha sido muy ilustrativa y vamos, ultra inspiradora. O sea, no se puede hacer más con menos tiempo. O sea, que es que nos quedamos encantadas, yo creo. Y, y bueno, pues recibiréis un correo mío con todos los materiales y evaluación, siguientes actividades y demás. Y bueno, espero que nos sigamos viendo y, y sigamos en contacto. Muchísimas gracias, Adriana, por todo. Y a todas por, por estar tan atentas y participar y, y plantear las dudas que yo creo que han sido muy enriquecedoras. Así que, bueno, pues eso. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas.